...bueno pues aquí seguimos en Radio Futuro en el 107.2 de la FM... ...RTVFuturo.com... ...a través de estos dos canales nos pueden escuchar... ...y bueno, retomamos, reanudamos la sesión de los martes... ...con los consejos del doctor Amor Juan Bustamante... ...al que le damos ya la bienvenida Juan... ...muy buenos días y bienvenido de nuevo a tu casa... Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, muchas gracias. La verdad que un placer ya tenía ganas uh -huh. y bueno, eh, desearle a todo, a ti a todos los oyentes que tengamos un fantástico 2022, que nos vaya todo bien y que por favor que acabe el virus de una vez por todas. Ojalá sea así, Juan, ojalá, que ya llevamos pues, casi dos años con este virus y esto parece la historia interminable, pero bueno, esperemos que poquito a poco... ...el virus se vaya, las vacunas vayan siendo cada vez más efectivas... ...y bueno, y todo vuelva un poco a la normalidad que teníamos. Seguro que sí, hay que seguir, hay que vacunarse y hay que tener mucho cuidado... ...y seguir, que no relajarnos, que veo mucha gente muy relajada... ...y bueno, a ver, hay que aguantar un poquito más, no nos queda otra, pero ya queda menos. Juan, bueno, pues para retomar tu sesión, hoy rodeate siempre de personas felices y positivas... ...qué importante es esto, ¿verdad? Bueno, he querido empezar retomando esta temporada con este tema... ...porque creo que aunque parezca una tontería es fundamental... ...rodearse siempre de personas felices y positivas. ¿El por qué? Muy fácil, eh, voy a poner el ejemplo contrario. ¿Qué pasa si estás en el trabajo y tienes un compañero... ...que siempre está amargado, o una compañera? Siempre está amargado, siempre está criticando... ...siempre le parece todo mal, siempre protesta... ...pues como que te hace el día de trabajo más complicado... ...te hace más cuesta arriba, te sientes como mal... ...te, te contagia su, su mal rollo, su mala energía... Eh, ...y digamos que tú, si ese día ibas bien... ...por culpa de esta persona, mm, te lo estropea un poco... ...entonces, en el caso contrario... ...cuando conocemos una persona que sí es positiva... ...una persona que sí es alegre... ...aunque tú vayas ese día mal oye pues... ...te hace lo contrario, que es... Mm, ...hacerte el día más fácil, más llevadero... ...y sobre todo consigue, pues a lo mejor sacarte una sonrisa al día... ...que no tienes nada de sonreír... Uh -huh. ...entonces es importantísimo rodearse de gente... ...con esa, con ese positivismo, con esa alegría... ...y con esa fuerza, que yo entiendo... Sí. ...que todos los días no estamos bien... ...hay días que estamos mal... ...días que nos levantamos sin ganas de nada... ...o días que estamos malos o nos pasa algo... ...pero la verdad es que yo admiro a esa gente que siempre es positiva, que siempre se lo toma todo de la mejor manera y que transmiten ese buen rollo. Exactamente, Juan, porque las personas positivas, como tú bien has dicho, se puede tener un mal día, pero las personas negativas es que todos los días son malos. Sí, son gente amargada, parece que enfadada con el mundo, parece que es gente que no ve nada bueno y la verdad que es una postura muy equivocada porque eso lo único que hace es que si ya tienes algún problema o estás mal, todavía lo empeores más. Sí. Y ponerte mal no soluciona nada. Yo entiendo que hay situaciones en las que no tienes ganas de nada, pero hay que intentar buscar el lado positivo o el lado bueno. Esto es, por ejemplo, como hemos hablado muchas veces de cuando te dejan, cuando tienes una ruptura. Sí. Yo entiendo que no tienes absolutamente ganas de nada, ni de comer, ni de salir, ni de nada. Pero mmm, hay que mirar el lado positivo y decir, bueno, no pasa nada, me da la oportunidad de conocer a otra persona que me quiera más, me valore más y me respete más. Y eso es lo que hay que hacer, pero quedarte en casa amargado, eh, sufriendo, pasándolo mal, mmm, hablándole mal a todo el mundo, enfadado con el mundo, no soluciona absolutamente nada. Uh -huh. Juan, las personas positivas también pueden llegar a cambiar nuestra forma de ver la vida, ¿verdad? Por supuesto, yo cuando he conocido a alguna y ha sido una persona positiva, a mí me ha gustado estar con esa persona, me ha gustado conocerla y me ha gustado verla. Es más, he querido tenerla a mi lado porque me ha aportado eso, eh, alegría, tranquilidad, eh, buen rollo, positivismo y me ha ayudado a ser mejor y hacerme el día mejor. Por eso digo que es tan importante tener una persona así al lado, ...o conocer a una persona así o rodearse de una persona así... ...no tiene por qué ser para conocer, sino, no sé... ...amigos, familiares, conocidos... Eh, ...hay que tener gente así, gente que nos haga los días a día mejores... ...porque ya tenemos bastantes cosas malas uh -huh. en nuestro día a día... ...y cosas que soportar, pues tener que ir a trabajar... ...tener que echar muchas horas... No, ...clientes que a lo mejor pues, no se comportan... ...entonces, cosas que ya tenemos que aguantar sí o sí y lo que nos faltaba es encima tener alguien al lado que sea negativo pues ya entonces entonces vamos a intentar seleccionar la mejor gente posible eh, a nuestro lado Exacto Juan, porque también esas personas pueden llegar a sacar de nosotros lo mejor las mejores cualidades, ¿verdad? y de esta forma hacernos una vida mucho más feliz Hombre, es que siempre todo lo que llega a nuestra vida ya digo, no tiene por qué ser pareja o de conocer de lo que sea tiene que ser para sumar Exacto Nunca para restar y el sumar es que sean cosas que nos hagan estar mejor y ser mejor. Eh, yo tenía una compañera de trabajo hace muchos años que era eso, que era muy positiva. Yo la admiraba porque todos los días iba con una sonrisa, todos los días atendía a los clientes con cariño, con ganas, todos. ¿eh? Y yo decía, ¿cómo es posible que esta chiquilla tenga siempre tanta positividad, tanta alegría? Y me encantaba trabajar con ella porque eso era como que me motivaba a mí todavía más. Y ese, ese es el tipo de gente que, que debemos tener, y a mí desde luego me encanta tener personas así, ya por supuesto si es de pareja pues ya ni te cuento, si conoces a alguien y es con ese buen rollo, y no siempre como mucha gente que está a la defensiva, que si no se fía de ti, que si le, le sienta todo mal, yo a esa gente no la quiero para nada, vamos. Ajá. Juan, también este tipo de personas positivas, hablamos, en la toma de decisiones, nos pueden ayudar y mucho, ¿no? Hombre, claro, una persona positiva, eh, tenemos que tener claro una cosa, que una persona que, que ya va con ese positivismo, tienes por lo menos una mínima garantía de que si pasa algo con ella o con él, se lo va a tomar, se lo va a tomar de mejor manera. Una persona sí. negativa, como haya el más mínimo roce de un pequeño problema, va a hacer una montaña. Sí. Entonces está claro que, que una persona que sí es positiva, es alegre, es feliz que disfruta de su vida y que está contento con su vida y que no tiene cosas del pasado o si las tiene, ya no le importan no tiene nada que ver ese es uno de los grandes problemas de por qué a mucha gente le falla las relaciones porque cuando conoce a alguien eh, esa persona intenta hacer su nueva vida pero sin haber superado el pasado sí. entonces ¿qué pasa? que tú no puedes empezar con alguien si no has soltado todavía lo que tenías de antes si empiezas a conocer a alguien y estás todavía enfadado ...o está desconfiada... ...eso no va a funcionar en la vida... ...eso no es una persona positiva y alegre... ...es una persona que todavía... ...pues está mal... ...todavía está amargada... ...todavía está triste... ...todavía está rencorosa... ...y eso no va a funcionar nunca... ...y también una cosa muy importante... ...es que las personas positivas... ...pues dejan a un lado esa neg negatividad... ...y te animan a mirar... ...bueno, todos los aspectos positivos de la vida y evitar. Claro, las personas positivas eh, eh, llegan mucho más lejos en todo. Sí, claro. Pero porque hacen eso. Lo que hacen es eh, cuando pasan cosas no se quedan lamentándose y no dicen, uff, hay que ver lo que me ha pasado. Yo, por ejemplo, soy así. Yo cuando he conocido alguna y me ha fallado, vale, pues sí, me he podido molestar, pero he seguido he dicho bueno, no pasa nada. Sigo con mi vida, sigo con mis trabajos, sigo con mis cosas y ya vendrá alguien que bueno que me quiera más o me valore más. Y siempre intento ...está lo más feliz y lo más tranquilo posible... ...pero si yo me tuviera que enfadar... ...por las que han querido conocerme... Y, ...y por lo que sea, por el motivo que sea... ...por ella por mí, al final no ha funcionado... ...entonces estaría toda la vida amargado... ...por eso mismo, la actitud tiene que ser siempre de... ...positivismo, de superación... ...de seguir adelante, de alegría... ...y si tienes a alguien así a tu lado... ...bueno, eso es un impulso... ...vamos, maravilloso. Juan, y a la hora también de... ...perseguir un sueño... ...poner en marcha un proyecto... ...importantísimo Hombre, claro, también... ...la claro. persona positiva a tu lado... ...que no te que no lo vea todo negativo... ...y te ponga... ...ya trabas sin haberla, ¿no? Hombre, claro, eso eso sin duda es importantísimo... ...una persona que tú le cuentes tus proyectos... ...con tus sueños... ...y te esté apoyando... ...te esté ayudando... ...y esté ahí siendo tu mayor fan... ...como yo digo, eso es lo mejor que hay... ...eso es fundamental... para una persona que tú le dices... O tengo pensado, como yo por ejemplo, que ya estoy empezando, por cierto, a escribir el cuarto libro uh -huh. y yo ahora conocí a alguna y le digo, oye, pues estoy empezando el cuarto libro y empieza a decirme, bueno, ¿y para qué? Si ya he escrito tres. ¿no? Entonces sería como decir, bueno, pero qué sí. porquería de apoyo es esta. Al revés, ¿no? tendría que decir, ah sí, oye, pues genial, pues nada, pues cuando termines a ver si lo leo. Oye, pues me parece perfecto. Eh, pues ánimo, venga, que tú puedes. Cosas así, ¿sabes? Siempre te ayuda A todo el mundo nos gusta que nos que nos animen que nos ayuden, que nos apoyen. Lo que pasa que desgraciadamente mucha gente no lo hace. Hay mucha negatividad, ¿eh? Demasiada. Demasiada, efectivamente. Como decimos esta persona también, como nos estabas comentando, bueno, pues si tú tienes un proyecto y, y, y te dicen para qué, lo bonito es que te alienten a alcanzar los objetivos que tú quieres y, y además que te inspiren, ¿no? A llegar a esta meta que tú te has propuesto. ¿Es que que he contado, me pasó hace tiempo, sí. que me preguntaron, bueno, una, una de las que estaba conociendo, a ver, que ya sé que va a pensar la gente, esto nada que pone ejemplo de, bueno, pero es para que se me entienda, que no estoy atacando ninguna, oye, que lo que pasó, pasó, pero me pasó que, que fue eso, que dije, pues nada, tengo tres libros escritos, porque me estaba conociendo, y dije, bueno, más adelante seguramente haré un cuarto, pero todavía no. Y me dijo eso, ¿para qué? Digo, hombre, ¿cómo que para qué? Digo, oye, pues yo que sé, a la gente le gustan mis libros, eh, yo también me siento bien escribiéndolos, me digo, hombre, ¿para qué? Yo creo que es una pregunta un poco absurda ¿no? Si eres escritor, lo normal es que escribas libros. Entonces, pero bueno, eh, ya te digo, eh, hay que estar con gente que te apoye, es fundamental. Tenemos que conocer a gente que nos apoye, que nos ayude, que nos impulsen y que sea alguien que nos cuando nos caigamos, que nos ayude a levantarnos. Exactamente, y que te contagien de esa alegría y positividad, ¿verdad Juan? Hombre, por supuesto, yo lo, ya te digo, veo a muchísima gente, desgraciadamente, muy amargada, muy quemada, eh, muy sobre todo con el pasado, y digo, vamos a eh, señores, que a todo el mundo nos ha pasado algo, a mí también me han pasado muchas cosas, que las cuento, pero yo soy una persona que estoy tranquila, que estoy feliz, que estoy a gusto, y que intento ...estar lo mejor posible con todo el mundo... ...llevarme lo mejor posible con todo el mundo... ...incluso cuando he conocido alguna y no ha funcionado... ...pues intento también terminar de la mejor manera que se puede... ...y, y yo qué sé, y veo a la gente con muchísima negatividad... ...enfadados con el mundo... ...como todavía arrastrando... ...vamos a dejarnos de ser así... ...vamos a mirar para adelante, lo pasado pasado es... ...vamos a intentar ser positivos... ...vamos a intentar estar alegres... ...y vamos a intentar tirar para adelante, ¿no?... ...intentar vivir en el presente con el pasado. Quitar también de en medio odios, rencores, envidia... ¿Verdad Juan? Que todo esto influye en, en que seamos personas negativas. Mira, a mí precisamente me ha pasado... ...me ha llevado pasando estos últimos dos o tres meses... ...en este tiempo que hemos estado de, de vacaciones, digamos... Sí. Eh, ...que ha habido algunas las que conocí en su momento, hace tiempo... ...que me han vuelto a escribir mm. y me han dicho... ...cómo te va, no sé qué... ...y yo he dicho, oye, pues mira, muy bien, tal... ...digo, bueno, ¿por qué me escribes? ...no, es que quería saber, digo, hombre, cómo desapareciste... ...no, pero es que quería saber de ti... ...y yo he dicho, bueno, yo no tengo ningún problema contigo... ...no tengo nada contra ti... ...si tú en su momento te quitarse de medio tendría algún motivo... ...pero he vuelto a hablar con ellas... ...y yo lo he dicho, digo, mira, pues no pasa nada... ...yo no soy una persona rencorosa, a lo mejor no era tu momento... ...o por lo que sea, a lo mejor no quisiste conocerme en ese instante... ...hombre, si no me has hecho nada importante... Pero he vuelto a hablar con ella, entonces hay que intentar eso, pues, no ser rencoroso, eh, intentar dar una segunda oportunidad, que creo que todo el mundo se la merece. sí Pero veo a la gente que no, veo que la gente a la primera ya te crucifican, ya se acabó para siempre y, y, y cuando llega a otra persona nueva, pues lo arrastran y se lo trasladan a esa persona y eso es un grandísimo error. Juan, ¿tendrá que ver algo en los hábitos diarios con esto de tener mal humor? Si cambiamos un poco los hábitos. Sí, ¿Cómo? mucho. Eso tiene que ver mucho porque veo a mucha gente estresada corriendo al trabajo, sí. corriendo al gimnasio, corriendo a no sé dónde va. Nos pasamos la vida, y es verdad, eh, corriendo de un sitio a otro. O sea, nos levantamos y llevamos estresados. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a comprar, tengo que ir a no sé qué. Hay que tomarse la vida un poquito con más de calma. Hay que intentar relajarse, hay que intentar irse a un sitio tranquilo, desconectar dejar el móvil durante unas horas y disfrutar de la naturaleza disfrutar de la playa, del campo, de la ciudad de lo que tengamos y eso la gente no lo hace veo que mucha gente vive en un permanente estado de, de eso, de intranquilidad de, de correr de, de estar corriendo a todos lados de estrés, en un estrés continuo y eso es lo que pasa que, que, que no soltamos esa negatividad que no soltamos todo eso que tenemos se va acumulando y claro y explota por algún lado ...y hay que hacerlo, es fundamental. Importante lo que decías de dejar el móvil a un lado... ...que estamos hoy atados, atados a los móviles... ...crean a través de un mundo virtual... ...porque ese mundo no es real... ...es un mundo todo virtual... ...y en vez de disfrutar de las compañías de tú a tú... ...de la naturaleza, de otras experiencias... ...que nos aporten mucho más, ¿verdad Juan? Bueno, yo he visto cosas lamentables de ir a un restaurante a comer sí. con, una, con uno, los amigos y ver una pareja que se sienta y se ponen los dos con los móviles y ni se miran y se llevan con el móvil sentados que vale, cada uno puede hacer lo que quiera pero hombre, yo por lo menos cuando quedo con alguien de pareja, de amigo, de lo que sea eh, yo veo el sí, móvil sí, sí. a un lado y yo estoy pendiente y echándole cuenta a esa persona que para eso se ha quedado porque para quedar con alguien y ponerte con el móvil pues para eso quedate en casa estamos demasiado enganchados al móvil yo muchas veces lo dejo a un lado, me dedico a mis cosas, me voy a hacer fotografía, desconecto, eh, no le echo cuenta al móvil durante unas horas o incluso en casa. Me gusta estar haciendo otras cosas, me gusta yo qué sé, ver la tele, ponerme a escuchar música, ponerme a retocar fotos y dejo el móvil a un lado porque es que lo que no podemos estar es permanentemente enganchado y permanentemente pendiente en el whatsapp y si nos escriben contesta al momento y si no contesta al momento se enfada. En fin, eh, esto es otro tema que, que también es, es para tratar porque esto de eso de estar pendiente al WhatsApp 24 horas en todo momento y si no, me enfado, esto es un gran error. Hay que desconectar. Es muy bueno y es muy importante hacerlo. Exactamente, es que el tema de, del WhatsApp, de las redes sociales, yo creo que al final si estás muy pendiente, te alteran, ¿no? Lo que es te es ha... que eh, estamos enganchados todos, a, y yo también me meto en el saco. Estamos todos enganchadísimos al móvil y al WhatsApp. Nos hemos vuelto absolutamente dependientes. Yo que trabajo en telefonía, a mí me ha venido gente que se le ha estropeado el móvil y han venido ansiosos. Necesito un móvil, te se me ha estropeado, quiero un móvil, quiero un móvil. Y yo, por Dios, madre mía. O sea, es como, no sé, yo lo veo como eso, como una adicción, y hay que tener cuidado, ¿eh? Que estamos, esto parece que no, pero estamos súper enganchados al móvil. Tenemos que. Hacer nuestras cosas y si te gusta ir a pasear, pues vete a pasear dejar el móvil un rato, que no pasa nada por estar una hora, dos horas sin móvil. Sí. Y, y nadie lo hace, todo el mundo el móvil encima, pendiente a cada momento, si me llega un WhatsApp, en el Facebook, en no sé cuánto, uh -huh. hay que aflojar un poquito. Es que si no, eh, hemos perdido lo más importante que es nuestro yo. Rodé, rodéate siempre de personas felices y positivas y también podemos añadir, rodéate también de cosas y utensilios que te hagan feliz, el móvil si no te hace feliz pues coge un libro que quizás te haga más feliz ¿no? y te desconecte hombre si es uno de los míos mejor no oh, bien, bueno. por supuesto de los tres libros no de Juan Bustamante sí precisamente el cuarto libro que ya lo avanzo sí. va de esto se titula cómo encontrar tu felicidad o sea, que precisamente va por ahí, por lo que estamos hablando. Y yo estoy escribiéndolo y voy a enseñar a la gente, o intentar enseñar a, siempre, a la gente, como siempre digo, que a ver, yo ya siempre digo que no soy psicólogo ni hay que seguirme, que sea un yo ni nada, pero intento ayudar sí. desde mi punto de vista. Quien le guste, pues genial, y quien no, yo pues que no lo lea. Pero intento eh, dar los mejores consejos. Y en este, el consejo que quiero dar es precisamente ese. El cómo encontrar tu felicidad, primero en ti, haciendo tus cosas, siendo tú, ...para luego estar feliz con los demás... ...ya sea de pareja, de amigo o de lo que quieras. Uh -huh. Consejo que siempre nos ofreces en tus libros... ...a través de tus propias experiencias, Juan. Sí, claro, yo siempre cuento mis experiencias... ...de la mejor manera posible... Uh -huh. ...lo más fácil posible, sin ridiculizar a nadie... ...cuento algún ejemplo, pero siempre... ...con el máximo respeto... ...y para que se me entienda el por qué lo digo... Sí. ...y bueno, ya digo, yo no soy psicólogo... ...pero sí tengo mucha experiencia... ...por cosas que me han pasado... ...intento transmitirlo... ...intento ayudar... ...y mis libros están para eso... ...para también entretener... ...y para que la gente que lo lea... ...diga, oye, pues mira... ...me, me ha servido... Me, ...me han venido bien estos consejos... ...y es verdad que, que, que... funcionan, ¿no?... ...así que, pues nada... ...espero que así sea. Uh -huh. Juan, como conclusión... ...¿qué podríamos decir? Pues para terminar... ...yo creo que el mensaje es ese... ...que conozcáis a gente positiva... ...de lo que sea... ...que tengáis siempre al lado a alguien que os aporte, que, que os sume, que os haga estar mejor, que os ayude y dejar a un lado a personas negativas, personas amargadas, personas tóxicas, personas que tienen muchos problemas. La vida es para estar feliz, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día y tenemos que aprovechar todos los días como si fuese el último y para eso siempre tenemos que ser felices, sea como sea y con quien sea. Pues así lo vamos a intentar y así lo vamos a hacer, porque de ello depende, como tú bien dices, nuestra felicidad. Juan, muchísimas gracias, bienvenido de nuevo, y la semana que viene más. Un placer. Más... Pues un placer, eh, encantado de estar aquí de nuevo, y la semana que viene vuelvo con otro interesante tema. Pues aquí te esperamos, ansiosos ya, a ver qué nos cuenta y qué nos aconseja. Hasta Muchas el martes. Gracias, un saludo. Un saludo para todos y que tengáis una estupenda semana. Feliz semana también para ti.